Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, miércoles 20 de marzo del 2019. A media semana laborable en esta Semana Saludable. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todo el acontecer de hoy. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste,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 A todos los dominicanos que hacen honor a su terruño con su trabajo honesto en, otro, en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, las condiciones de la masa de aire que cubre nuestro territorio sigue con escasa humedad. Se mantiene dominante... El sistema anticiclónico que sigue provocando poca incidencia de lluvia en nuestro territorio. Cielo con nubes dispersas y pocas posibilidades de lluvia. Las temperaturas se van a mantener calurosas en las áreas urbanas durante el día, tornándose agradable en la mañana, en la madrugada y en las primeras horas de la noche. Se exhorta el uso racional del agua, se exhorta el uso racional del agua por condiciones de escasez. Estos meses que faltan va a haber poca incidencia de lluvia. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de meteorología con un cielo despejado, pocas nubes y un sol radiante. Bien, continuamos nosotros con nuestra semana saludable. Hoy es el tercer día de la semana saludable, espero que le hayan ido bien. Yo la estoy llevando al pie de la letra, la semana saludable. Y ahí tienen el menú, ahí tienen la guía de la dieta de hoy. El desayuno, dos lonjas de pan integral más una lonja de jamón y una lonja de queso. Quien se queja de eso, señores, se queja de todo. Este desayuno está bien. Dos lonjas de pan integral, más una lonja de jamón, más una lonja de queso. La merienda, una fruta, usted elige la fruta que usted desee. El almuerzo, víveres blancos o guineitos verdes, más carne de cerdo al caldero, si usted no consume carne de cerdo la puede eh, sustituir por otra carne y también si usted no consume carne puede usar carne de soya, la merienda zumo de zanahoria más manzana verde y pepino, la merienda zumo de zanahoria más manzana verde y pepino, usted licúa eso y se toma ese zumo bien saludable de esos vegetales y esa fruta, como la manzana verde, para aportarle fibra y aportarle vitaminas C. La cena, tortilla para tacos, más tomate, lechuga, más pechuga de pollo, una cena bien, bien buena, tortilla para tacos, más tomate, más lechuga, más pechuga de pollo, excelente. Esta es la guía de alimentación saludable para el día de hoy miércoles en nuestra Semana Saludable. Y también recordarle que hoy en la Semana Saludable estará aquí con nosotros la doctora Keila de la Cruz, nutrióloga. Ella va a estar hablando sobre la importancia de una alimentación sana aquí en el café caliente. Y a las seis de la tarde clases grupales de aeróbicos y zumba en el polideportivo Juan Pablo Duarte. Y a las 7 de la noche, a las 7 y media, va a estar el doctor Yuli Carlos Flete, cardiólogo, hemodinamista. Va a estar en el programa Tocando el Fondo, Canal 12 de Telenor. Él va a estar hablando de, la, de los beneficios de la alimentación sana y rutinas de ejercicio para el corazón, oigan esto, eh. rutina de ejercicio para el corazón y los beneficios de la, de la alimentación sana, no se lo pierda hoy a las 7 y media en tocando el fondo, antes de continuar con nuestra parte de Semana Saludable vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez muy buenos días buenos Francis. días Fulvio. buenos días amables televidentes agradecido de Dios por la luz de este día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 Que se integre pronto Así es, así es A Raquel que se recupere pronto Invitarlos, señores A todos los que estamos participando En esta interesante semana saludable Que está eh, Transmitida desde aquí Desde Telenor y dirigida por Telenor Y Yerjan la Antigua Que el viernes El viernes Se estará eh, hablando En el salón de multiuso De la UAS edificio eh, edificio A, desde las 9 de la mañana. Ahí va a haber una jornada de identificación de factores de riesgo de obes obesidad. Ahí se va a tomar medida de su cuerpo, de su peso, de su talla. Se va a evaluar con médicos nutriólogos con las indicaciones personalizadas para cada quien. Cada quien tendrá sus su indicaciones personalizadas con estos médicos nutriciólogos. Imagínate, Francis, midiéndolo, pesándolo, para que cada uno pueda saber qué debe de consumir, cuál ejercicio hacer, todo personalizado, según estado nutricional de cada paciente. Además, también se va a tamizar para identificar factores de riesgo para prevenir el HTA y la diabetes. Señor, esto va a ser un operativo maravilloso en la UAS el viernes en el salón la a, en que el edificio A ya he encontrado algunas personas que me han dicho bueno yo estoy llevando mi dieta lo único que a mí me ha faltado es subir y bostear la foto de lo que uno está comiendo ah, okay. cuestión de que haga una verdadera promoción sí, sí, y compromiso sí. a la vez de cumplirlo sí Definitivamente. E e ese es el convenio que tenemos, sí. que lo que consumimos, pues lo llevemos a las redes para invitar a otros que lo hagan, de acuerdo a la, a la y guía. Con el alimentar. hashtag Semana Saludable. Sí. Correcto. Sí, cuestión. Con de el que, hashtag haya, Semana Saludable. que haya vínculo y relación con con la semana. Hay muchas personas involucradas, muchas familias completas, mucha gente interesada, imagínate que esto va a beneficiar tanto a la persona también a la familia y sin costo, y va a crear hábitos, y se puede comer saludablemente, se puede comer ya, y sale bien económico, no es que no es que hay, no es que, hay que comprar y gastar grandes sumas no, de dinero. No, no, no, hay muchos elementos, muchos eh, alimentos que son de bajo costo no son tan consumidos por nosotros pero no es cierto que sea una dieta costosa porque los uh -huh. elementos que están dados ahí cuando tú dabas la parte del día miércoles se establece claramente cosas que tú puedes consumir y adquirir a bajo precio sí. hay una parte que a mí me interesó mucho ayer Ahí está en, la, en el miércoles, el desayuno. Ustedes tomar la guía, tomemos la guía y hagámoslo nuestra. En el día de ayer, con la visita de, de, la, nutri, de la cooperante japonesa, Natsu, ella dejó claro que su, su país, Japón, Mientras aquí andamos por el 30% de la obesidad, allá es un 3%. Un 3%. En la población adulta. Entonces, cuando eso sucede, nos dice que hay un grado de disciplina desde, el, desde pequeñito, en la familia japonesa. Y eso crea ese, esa costumbre en el individuo que la hace suya. Y va pasando de sus hijos a sus nietos. Y sucesivamente, es decir que la tradición japonesa contempla el arroz, decía ella, pero sin aceite y sal, consumido solo, cocido con agua y eso es parte de lo que ellos tienen como plato nacional, están los vegetales como las algas porque son al ellos le sacan provecho al a, mar. Al mar. Nosotros peces, como isla le podemos sacar provecho. Nunca también. hemos tenido, es más, tenemos como una especie de alimentación de continente sí, y, no sí, de sí, y no de isla. Y no de isla. Aprovechamos tú decir, poco los pescados, el omega que, 3 correcto. Y las algas, la vitamina que tiene. Entonces tú decir que tenemos la bandera nacional como almuerzo, arroz, habichuela y carne en una isla es un tanto desproporcional. por eso yo he dicho que la nutrición también es una política y debe ser política de Estado y que cuando aquí tengamos conciencia del, del ministerio que debemos de tener sobre la familia, que es la relación de familiares entre sí y el Estado, y el Estado con la familia. Por eso es que también criticamos muchas veces que tenemos una superposición uh -huh. de, de acciones o recursos que debieran estar integrados en un solo ministerio, así sí, reducir sí, costos sí, de operatividad del Estado. Sí, que hay muchísimas eh, direcciones que no hacen nada, que simplemente bueno, y están existen. Ahí. Entonces, eh, por ejemplo, el mismo Estado no tiene una política de nutrición. de nutrición, Como lo tiene Japón, que no lo y dice. Mira, y mira lo que pasa en Japón, que vuelvo y reitero los niños se les prohíbe las gaseosas y, y las cosas dulces. Llevarlo a la escuela y, y también y en darse, la casa. dárselo en, en la casa. El nutriólogo. Poco, casi nada de grasa porque la comida básica de ellos tiene siempre pescado. El pescado tiene la grasa. Y el aceite que, o la sazón que ellos usan es la, la salsa de soya. Sí, sí, sí. Usan mucho la salsa de soya, usan también la, la cúrcuma. Como, como el ajonjolí el ajonjolí y otra cosa francis es la parte de la porción de arroz es sí, una porción pequeña no como nosotros pero, <ríe> tres libras de arroz no, no que vemos, no nos vemos nos vemos por detrás de. de <ríe> pero esta semana saludable señores el objetivo es que usted pueda crear hábito pueda crear conciencia de la necesidad de nutrirse bien, de alimentarse bien, de cuidar su cuerpo con ejercicio, reducir las grasas, reducir las sales y reducir muchos alimentos nocivos que son muy buenos al paladar, pero al final causan esos trastornos de diabetes, problemas de, de la circulación y, y, y los triglicéridos que se alteran, en fin, el beneficio es para usted y para su familia. Bueno, en... En otro orden, y dando seguimiento a, a la vida también social y, y artística, en el día de ayer, en la noche de, de anoche, eh, los premios Soberanos, su 35 eh, versión. Anthony Santo es el ganador del gran Soberano. Eh, artistas y presentadores de televisión, cineastas, actores, directores, celebraron sus estatuillas en la, en la gala número 35 de Premio Soberano, en la que el popular bachatero Anthony santo se alzó con el gran soberano. Ahí está, él no lo creía, realmente por primera vez lo vimos que, es un, que, que tiene sentimiento, porque él, se para mí, en lo particular, él es, él, su música... Y su estatus, porque es un tipo que se ha calificado un tanto, un tipo como, como que tuvo su propia, tiene su propia reglas. Bueno, eso historia, pero, al convertirse pero, en el primer bachatero. Pero ahí, que vemos, recibe el soberano. ahí vemos que alguien había dicho, yo lo, lo escuché, que la presencia de él en, el, en los premios, que nunca estaba, eh posiblemente fuera el, el que ganara el, el soberano, que por eso él estaba ahí, es decir, que se corresponde con lo que yo pienso, porque él pa parece ser un tipo con, en su mundo, se califica a él mismo muy, muy grande, ya, ya. a mí en lo particular no me gusta. Ya. En nada, no tengo. Tiene pero su flow, tiene su flow. Tiene su, le respeto su, <ríe> Mira, su estilo. En, en, este, en esta música de bachata, que él ha sido un pionero, antes habían ganado soberanos Juan Luis Guerra y Aventura en la bachata pod, en la bachata más moderna. Uh -huh. Y nunca le habían entregado a él. Es la primera vez que un bachatero, 100% bachatero, de este género que al principio fue degradado, de este género que era. Eh, eh, apartado para las clases sociales bajas Bueno, pues ahí está Ahí está bueno, y la bachata ahí no Ahí está, representa. el Mayimbe de la bachata también se llevó el premio soberano Como bachatero del año Y de la bachata del año por mal educado Es que <ríe> se llama una, una de sus interpretaciones Gracias a Dios por darme este Momento, con esto se sellan más de 30 años de carrera, se lo dedico a mi compadre joscar Sarante, que recientemente murió, Murió sí. y, y a su familia, dijo Santos, a recibir la estatuilla de mano de Franklin León, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, y de Emeline Valdera, presidenta de Acroarte. Ahí And están, otro que celebró en grande fue Alajaza, Sí. esto, <ríe> para mí la mejor interpretación de la sala hicieron los guardias sí ah, sí sí sí sí sí sí sí estuvo muy buena el día del desfile anthony santos representó una etapa de transición de la bachata luego de artistas como juan manuel calderón luis segura o rafael encarnación a los que seguirán otros como leonardo paniago y ramón cordero el bachatero es la cabeza de un grupo que le dieron más apertura a la canción de Amargue en los años 90 y la primera parte del nuevo siglo, tiempo en el que también empezaron a tener incidencias Luis Vargas, Raulín Rodríguez, Joe Vera, Frank Reyes, entre otros. Lo cierto es, Francis, que este camino de la bachata ha sido un camino muy fructífero porque ha cruzado diferentes géneros y ha llegado hasta los diferentes eh, clases sociales. Anthony Santo tiene 52 años, nació el 5 de mayo del 67 y comenzó su carrera artística en 1989. Anthony Santo, lo que a mí no me gustó Francis del Premio Soberano es que ni siquiera eh, se, se le mencionó diera a Anthony. Anthony, Riggs, Anthony, Riggs. A Anthony Riggs, a eso me tomó la ten, me llamó la atención. Sinceramente eso eso a mí me sorprendió que en el Premio Soberano, a raíz de la muerte de Anthony Ríos, no se hiciera ni, ni una mención, mención de Anthony Ríos. Estoy contigo. Eso es algo de acuerdo. Como, como... ¿Qué como, pasó ahí? Como, como demasiado... Eh, eh, eh, eh, o quizás él pidió que no lo mencione. No, no. ¿Qué no, será? No creo, no creo, no creo. Mira, Héctor, Héctor Acosta, que ha, ha estado en una gira importante... Internacional. Eso es ser muy mezquino, Francis, No me no a Anthony. Anthony. claro. Claro. Pero me gustaría escuchar porque como en el renglón, en este género eh, de la crónica y de la y del arte, sobre todo, no sé qué pudo haber sucedido o por qué no se menciona si hay algún. Y él también interpretó bachata, muy buena bachata. Pero no y. y, y y excelente cantautor excelente importante. cantautor. Vamos a, a, vamos a tener que indagar a qué se debió. Si ir. no, vamos nosotros para allá y démosle a un premio a Anthony. A ah, Antonio. Lara. Claro. <risa> Héctor Acosta se llevó el trofeo como Orquesta del Año y dejó con, la mano, eh, y dejó con las manos vacías a Miriam Cruz, que también tengo entendido y la veo, le doy seguimiento. Es una mujer que durante todo el año, según lo que veo en sus redes sociales, participa de fiestas y de encuentros artísticos muy importantes. Todo el año. Para mí Miriam no es una, es una mujer que no ha frenado. El 2018 fue para ella excelente. Héctor Acosta no lo vi tanto, pero al parecer fue mejor ponderado, eso son de las cosas que uno se pregunta, que aunque Héctor Acosta es el torito, tiene toda la calidad para llevarse tatuilla cada vez que él quiera, Miriam debió de tener algo de ese pastel, en otro orden me gustaría saber, eh, eh, saber del productor si es posible Lograr el momento en que se menciona o que se dice quién es el gran soberano A ver si lo tenemos disponible a, Para cuando se anuncia quién es el gran soberano Cuando Anthony Santo recibe la información ahí sentado Que tiene una, una reacción que vuelvo y repito sí. No es muy común en Anthony Santo que es un individuo que maneja Vamos a ver si, si lo tiene También Francis Se tiene audio se Vamos para allá okay. El Gran Soberano 2019 es para Anthony Santos Oh my God, señores, quítese del medio, oh no me esperaba esto de verdad, sé que ya estamos todos cansados ya, eh, gracias a Dios, por permitirme llegar, por darme la vida, por permitir llegar a tantas personas hermosas, dándole alegría, buena música, gracias a este, se lo quiero dedicar a mi familia, a toda mi fanaticada que estaba esperando esto, aquí lo tienen. ¿Qué más decir? Con esto ya se sellan mis 30 años de carrera. Se lo quiero dedicar de una manera muy especial también a mi compadre, mi hermano, Joscar Sarante. Mi compadre, donde quiera que esté, que Dios le dé paz. Este premio no es solo mío, sino de todos los bachateros. De todos los bachateros que componen nuestro género. Gracias, mi Dios. Gracias a Croarte de nuevo. Gracias a la cervecería nacional. Que Dios nos bendiga a todos. Eh, Creo que. que esta producción que sí se mencionó, no, a Anthony Ríos, mira, que hubo dos canciones. Es cierto, eh, ahí, ahí pedimos eh, eh, eh, nuestras excusas, sí. porque la verdad que no vimos esa parte. Y el homenaje a Anthony Ríos a cargo de Dani Rivera, eso está bien. Es decir, que dejamos atrás aquella duda de sí, si, sí, se, sí. si se mencionó o no. Quien recibió su premio solidario como una... Ovación, con una ovación de pies de los que estaban en la sala y aprobó la buena eh, repaso por la vida del artista Ant, eh, Dani Rivera, ustedes saben que es naturalizado dominicano sí, sí. y está radicado aquí, es un hombre que, que ha vivido aquí muchos años es un gran colaborador y es un dominicano también como nosotros posee la doble nacionalidad y a él le correspondió interpretar las canciones de Anthony Ríos. Aquí tenemos Francis en un listado de los nominados, okay. por ejemplo Soberano del Público fue el insuperable, Soberano al Mérito, Alex Bueno, Soberano de... Solidario, Danny Rivera, que ya tú lo explicabas, Soberano a las Artes Escénicas, Franklin Domínguez. Soberano Internacional, Canny García y Bat Boni, Soberano al Mérito, Yanna Tavares. Orquesta del Año, Héctor Acosta. Merenguero de Calle, Alajaza. Revelación del Año, Lo Blanquito. Bachatero del Año, Anthony Santos. Y Bachata del Año también, Anthony Santos. Salcero del Año, Gillo Zarante. Artista, Agrupación Urbana, El Alfa. Comediante del Año, Juan Carlos Pichardo. Espectáculo del Año, La Dinastía Rosario. Colaboración del Año, Mi forma de ser de Al-Haza Al y Farruco. Farruco. Farruco. Animador del Año, Carolina Aquino. Comedia del Año, Que León. Locutor del Año, Yoc eh, Yocasta Díaz. Música alternativa, Xiomara Fortuna. Presentador del Año. María Cela Árbar, programas temáticos entretenimiento, qué chévere saber, programa diario de entretenimiento, el show del mediodía. Sigue el show del mediodía, Francis, tocando programa semanal, Me Gusta de Noche, Programa de Humor, El Show de Raymond y Miguel, Álbum del Año, Manny Cruz, cantante solista Manny Cruz. En fin, siguen ahí, son muchos. Son, son muchos. muchos, son bueno, muchos. Bueno, eh, que el arte y la cultura siga avanzando que los géneros urbanos no le quiten tanto el espacio a la, al romanticismo, al, a la música y a la interpretación con más sentido, que se reduzca el contenido de violencia y de irrespeto a la mujer y al propio hombre. A, la, a los seres humanos. Así es. Y que haya menos violencia en la interpretación que se hace con los géneros urbanos, que son la transformación de lo que... Que antes más al público. Ex exigía. A, a todo esto se requiere de mayor énfasis en producir calidad y sentido al arte y la cultura en República Dominicana así la es, ocupación así es, Francia, sí. del niño de los jóvenes que hay muchos con talento lo único que no tenemos es lugar donde se desarrollen las artes aunque tenemos un Bellas Artes aquí pero eh, cayéndose a pedazos a, a malas cuentas diría yo debemos procurar de que educación se empeñe también en hacer escuelas de Bellas Artes Escuela de Bellas Artes, que es lo que puede rendir frutos a futuro para tener un gran centro de la cultura. Claro. Siempre he dicho que cómo empezar por arriba, luego tendríamos un escenario inmenso donde poder producir, obviamente, claro, eh, obras teatrales, películas, lo que tú quieras, documental, pero sí, siempre se requiere de establecer los, las escuelas de bellas artes en todo el territorio. Aquí en San Francisco, que ha tenido tantos frutos, donde han salido tantos artistas, Siempre no le pregunto. hemos dado el apoyo ni, he, ni hemos puesto atención a la escuela, que es donde se forma. Siempre me pregunto, Francis, ¿por qué ha dado tanto trabajo? A hacer esos espacios de cultura en San Francisco de Macorís. Los artistas, cada quien por sus lados, muchas contradicciones dentro del mundo del arte franco-macorizano, con tantos talentos. Artista plástico, artista de la escritura, artista del pincel, eh, óyeme, es este artista de eh, artistas musicales, escultores, tremendo material, sin embargo. Eh, andan peleándose no se ponen de acuerdo, Entonces, muchos si no se arregla la casa se limpia la casa se, se conforma no se va a poder conseguir no ahora mismo el ministro de cultura dice que dentro de sus planes está hacer eh, espacios de cultura en todas y cada una de las provincias y que San Francisco de Macorís está dentro de la primera le tomamos la palabra Espero Esperamos. que se le dé buen uso también bueno, bueno, ya se escucha la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días, Vladimir de mañana. de mañana. Hola, ¿qué tal mis hermanos del alma? ¿Y ustedes? Bien, Dios las gracias Aquí presente. Aquí un poco, verdad, trasnochado, luego de la cobertura visual, ¿verdad? Yeah. A los premios soberanos. No, no, usted es un hombre noche... que tiene, como periodista, tiene que wow. estar al tanto. En la noche de ayer creo que se extendieron bastante, de por Dios. ¿Cuántas sí. cosas? A las... 12 y 13 estaba reconociendo a Yanna Tavares, que es nuestra de San Francisco. Así es, así pero es. Pero por sus 35 años. Así mismo es, felicidades para Yanna. A Yanna y muchas felicidades. Felicidades para Yanna y todos los reconocidos, felicidades para, para el soberano Anthony Santo. Eh, ¿A ti te gusta? Eh, Anthony Santo es un artista. Tú eres de lo que paga ahí adelante, no, 300 no, 5, nunca, mil pesos. Nunca, nunca lo he hecho, nunca lo ah, he bueno. hecho, pero Anthony Santo hay que decir que ha sido criticado por muchos, pero tiene sus, sus, sus méritos, una trayectoria también de más de 30 años en la música eh, de la bachata. y Se vio se vio humano anoche, eh, reaccionó a, al premio porque él no mismo. él no asistía Así y mismo. ya se lo olían pero, algunos cronistas. Pero, pero, pero verdad, eh, eh, el que si nos ponemos a analizar y a pensar, Anthony Santos lo sabía prácticamente, lo habían llamado, pues tenía incluso... Eh, el año pasado no asistió. Ni anteriores. Y, y, ni anteriores. Y, y en la se quedó la noche completa. O sea, ya él lo sabía, ¿verdad? De ese, de, de ese asombro prácticamente fue un taque, pero bueno. Y, y, muy y el día que asistió, metió la pata con Ay, Trujillo. Sí, la, la, la vez aquella que <risa> mencionó el Rabo y un sí. número de cosas ahí. Pero bueno, ahí está. Y una vez más, caramba, sin... Querer, ¿verdad?, eh, el género urbano no, no, no. que ha ido creciendo, pero claro. eh, un cierre que... Bueno, caramba. Eh, a propósito del cierre, me chocaba bastante, antes de continuar con las noticias, que en esa interpretación del boricua, un fenómeno, Bad Bunny, interpretar en una de sus canciones, Pásame la Juca y Pásame la Juca. O sea, en el evento de la República Dominicana del Arte, el número uno, se expone y se incita... ¿Al consumo de juca cuando ha sido prohibido en nuestro país? Es una contradicción. Totalmente, totalmente. Pero bueno, señores. Pronto ah. tendrán que reconocer a Concon quemado ahí. Debió de estar ahí, pero luego le explico de fuera de cámara qué ocurrió. Ya. Yeah. Yeah. Mire, señores. <risa> vamos inmediatamente a las noticias. En el ámbito internacional, el presidente de México dice nunca buscaría la reelección. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Escuchemos. Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento. Ahí está el presidente de México, hombre que ha llegado ¿verdad? Con las pretensiones de transformar esa nación. Partidos deberán aportar 40% de su presupuesto para las primarias. Así lo propuso ayer el Pleno de la Junta Central Electoral. Muy bien. Escuchemos. El aporte de Alianza País. Y de esa manera aportarían el equivalente de unos 380 millones de pesos. Es una solución legal, es la solución que está en la ley. Tenemos algunas preocupaciones que vamos a, a discutirlas en nuestro partido, sobre todo en lo que tiene que ver con las primarias en el extranjero, que, eh, como ustedes saben, la Junta Central Electoral no la va a celebrar. Pero resulta un problemita, es que en el caso nuestro solo llevamos un candidato a la primaria, que es la presidencial, a diferencia de los demás. Es excesivo porque somos un partido pequeño, es un partido que viene en crecimiento y para nosotros es muy significativo. y nuestro delegado político en los próximos días firmará el acuerdo que la Junta sometió. Entendemos que lo procedente es que la Junta Central Electoral determine vía reglamentaria cuál es la contribución que los partidos que van a participar por primera vez en las elecciones van a recibir del Estado Dominicano. Eso es lo justo. Señores, así que vamos a ver cómo asumirán esto los partidos políticos en nuestro país En el ámbito local, regional, señores Miren, concluyen el sistema pluvial de drenaje en la urbanización Campos Fernando La alcaldía de San Francisco de Macorís finalmente, ¿verdad? Termina este sistema pluvial Recuerden ustedes que cuando llovía o cuando llueve, mejor dicho eso es increíble, no se puede transitar por la Campo Fernández. Vamos a ver entonces lo que ocurrió en lo adelante. ¿eh? Escuchemos. Entonces, muy agradecidos porque realmente de las autoridades que habían pasado, esta fue la única que puso la atención. Esperamos que también se concluya ya con lo que se le ha faltado. Pero lo más importante que nos faltaba era el drenaje vale, pluvial bueno, bueno, y ya está. Sumamente agradecida de nuestro alcalde porque él fue. El único que tuvo la disposición de acudir dar nuestro llamado, a nuestra problemática. Entonces estamos sumamente agradecidas. Mira, de manera afectada, todas las casas de aquí de Campo Fernández estaban en total abandono por, el, por la tanta acumulación de agua en la que no podía transitar ni motores ni vehículos ni nada. Ahora el cambio que tenemos ahora es un cambio del cielo a la tierra. Ahora podemos ver que cae agua y el drenaje completamente hace el trabajo. Muy agradecida con el síndico de San Francisco. Nosotros hacíamos reuniones que eso daba pena, todo, año tras año, reuniones, reuniones, pidiéndonos a nosotros que no sufriéramos tanto. Porque nosotros tenemos casas que valen, valen bien por acá, tú sabes, nosotros somos todos profesionales. Bueno, ahí está. Esperamos entonces el ingeniero que hizo la obra, el señor Martín, eh, garantizaba que este drenaje pluvial eh, hará su trabajo, funcionará. Ojalá y que sea así, qué bueno. Miren, la ADP ocupa las oficinas de la Regional de Educación. En un piquete donde vemos las imágenes, entraron todos. Ocuparon los pasillos, las oficinas, por diversas demandas incumplidas de centros educativos, la ADP ocupa la Regional de Educación. Miren cómo estaban los pasillos, el principal, principalmente. Y las afueras también increíbles, señores. Así que vamos a ver. Escuchemos. que Son comisiones de 20 escuelas, profesor. Sí, pero la recepción de la institución, de este edificio, usted saben que aquí compartimos edificios con el señor, que esto, nosotros estamos en el edificio gubernamental.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 Pero no me van a contar, ¿cómo están? verdad? Que aquí no hay ganado. Sí, claro. no Él no, no sabe con no, no, lo, no lo que estamos hablando. Sí, pero espere. Esta verdad, una pequeña discusión en la entrada, discutiendo la entrada de los maestros por parte de la directora regional y del maestro Sisto Gavín, donde finalmente, repito, entraron y llegaron, como de costumbre, ¿verdad? Acuerdos. La dirección se compromete a darle salida a o gestionar las leyes de alguna de esas demandas. Miren, por su lado, moradores del Barrio Azul protestan frente a la gobernación de la provincia de Duarte, exigiendo la entrega de apartamentos. Ahí están los apartamentos que fueron construidos en el distrito municipal Aguayo. No se han entregado. Estuvimos por allí en el día de ayer, pudimos notar que estos apartamentos... Caramba, eh, están prácticamente tomando ya, se están deteriorando, pues imagínense ustedes algo que no es habitado. Ellos están exigiendo la entrega de esos apartamentos. Escuchemos, adelante. ¡Eso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 y las declaraciones de los moradores en el barrio Azul. Miren, un incendio en la madrugada de hoy provoca daños en una tienda de aquí de San Francisco de Macorís. Así que vemos imágenes en las afueras de la defensa civil luego que los bomberos intentaban sofocar el fuego en el almacén de LIR, en la salida Anagua, aquí en San Francisco de Macorís, próximo al puente de la Bienvenido Fuertes Duarte. Ahí está ubicado ese almacén frente a la estación de combustible. Los bomberos se vieron en la necesidad de romper la puerta corrediza debido a que estaba obstruida y no encontraban cómo acceder ya al almacén. Hasta el momento que conocemos los daños materiales de ese siniestro. Acontecido, repito, en la madrugada de hoy, alrededor de las 2 de la mañana. Y ahí está. El siniestro afecta el almacén de tienda de electrodoméstico aquí en San Francisco de Macorís L&R en la salida Anagua. Ahí están las imágenes de lo que fue este hecho acontecido la madrugada de hoy aquí en San Francisco de Macorís. Miren, a propósito de bomberos, vamos a ver el accidente de uno de los camiones del cuerpo de bomberos que se vuelca. Así que le cuestionamos al general Luis Elías Esmurdot sobre ese eh, accidente donde se volcó ese eh, camión justamente próximo. Ahí está al, al puente que le hemos dicho. Increíble, señores. Los bomberos tratando de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 abrir unas de las ventanas que tienen protectores y poder penetrar. Bueno, ahí están las imágenes de cómo se encontraba el camión del cuerpo de los bomberos aquí en San Francisco de Macorís tras sufrir ese accidente. Miren, conducir con carga es muy difícil y más con agua, señores, aunque usted no lo crea, porque hay un movimiento constante muy difícil para eh, el chofer principalmente.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 Que un galón de agua Randy Light. Exquisita. Agua Randy Light. Qué bueno. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, aquí estaremos mañana tempranito. Hermanos del Alma, Francis Fulvio, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias, Vlad. Gracias, Vlad. Feliz bueno, día. Feliz día, igual. Vladi, a ti. Mira, eh. Viendo al presidente de México, dice nunca buscaría la reelección. A mí no me gusta que lo prometan porque se enfatizan mucho en que el pueblo lo quiere y en las encuestas. Tú sabes que yo creo que él no lo va a hacer. Bueno, él es un hombre que ha empezado eh, desprendiéndose de cosas del poder. Pero es... así me dice uno de los chamos aquí, que así empezó Chávez. No quería el avión presidencial, pero andaba en el avión más grande no quería el carro presidencial, pero se presentó en un, vol, en un Volkswagen pequeño, en la primera, para mostrar su su, su lado, y después dice él que, que fue totalmente <ríe> distinto. Sí, es, sí. Que la, es que la, la, la política y la historia del Estado, y cuando el pueblo le da, la otorga a un individuo dirigir, Ciertamente que debe de poseer las condiciones del estado que representa uh -huh. Si hay un avión que tome el avión, que hay un vehículo que use ese vehículo Porque eso es del estado, no es de él, ni él lo estaría disfrutando Ahora lo que él no debe hacer es, como se hacía aquí Entre el 14 y el 16 de, el, del año 2016, que venía un avión, de, salía de aquí el avión Iba a Brasil y traía un grupo de muchachas a disfrutar que fueron las fiesta de Odebrecht, que nadie dice nada. Esas fiestas de Odebrecht fueron grandes. Eso no debe hacer el avión. <risa> <Eso no. risa> Por otra parte, los partidos políticos tendrán que pagar el 40% no del su costo de las primarias o las actividades políticas que hagan para... Re eh, para buscar sus candidatos. Es desaparecer candidatos. No los importa, partidos pequeños. No es desaparecer. La única que está afuera de eso es el partido de Menú, porque fue aprobado en la Junta eh, después de todas estas cosas. Ya. Y ese está, ese está libre. De todas de... maneras, ahí está lo, lo que traería las primarias que han procurado establecer en el gobierno como una especie de mecanismo de, de mantener a raya al candidato opositor interno, a Leonel Fernández. Ahí escuché que Amarante Baré mandaba una carta pidiéndole a Leonel que no se presentara para que no produjera un, una división en el partido. Y yo me es, pregunto, por el que tiene la división y el que tiene la oposición de la Constitución es tu presidente. ¿Cómo entonces tú le pides a uno que no tiene Pero ningún tipo de oposición? Ese, ese mismo Amarante Baré era que él decía que Leonel era el Mesías. El mismo. El mismo. Pero en arribista revista de adelante. Totalmente. Ahora yo quiero, para yo votar por Almarante Baré, yo quiero una auditoría total por una empresa independiente del Ministerio de Educación mientras estuvo ahí Almarante Baré. Si sale bien... Tú votas. Yo voto por Almarante Baré. Si sale bien de esa auditoría. Porque él tiene historia de la auditoría que le hicieron, que hay 800 millones de pesos. Que no se sabe. Que no se sabe dónde está. Pues y, te... y era una cosita. Entonces, cuando uno ve en el país que se dan casos como este, ya tenemos una ley de partido y una ley electoral. Pero solo favorece a los grandes. Está repartido el botín entre el PLD y el PRD y el PRM. Digo, el PRM y el PRD, ¿verdad? Los tres mayoritarios. Es así que salen. Hay que pagar el 40%, Francis. Pero ustedes tienen primarias internas. Cerradas. Cerradas. Sí. Entonces, yo creo que a nosotros se nos ha dado un, un golpe bajo a la democracia, al sistema de partido, al establecer todo esto que establece las leyes y que cuando la vamos conociendo a fondo nos damos cuenta que es una ley mordaza, que es una ley eh, de grupos, no de, de todos, y es una ley que vino a, a permitir todas las maniobras que se ha inventado el que quiere permanecer. Sí. Nosotros estaríamos de acuerdo sí. si no existiera la limitante constitucional, una constitución que fue transformada por él mismo, ¿está bajo ese esquema su participación política en este periodo? No pueden desconocerla. Y a mí me resulta un tanto chocante escuchar abiertamente de un precandidato que si, Es como quien dice No, si, si tú eres no no Que sea otro menos tú Pero ah, mira, mira el caso los Que sea otro menos tú Mira los casos, los precandidatos que hay De ese partido del PLD Son más de lo mismo No, y no, esos todos, son los que mandaron adelante Para que no no pelearan tiene, con los que aparecieran Y juntos todos no tienen un 1% Para no nada, ni se ven todo, ¿eh? Ni se ven ¿Por qué? Porque eh, arrastran el lastre de, de los que el país PLD. no sabe aún, ni sabremos en un tiempo, el daño que se le ha causado en este tiempo a la democracia y al sistema de partidos. Así es. Bien. Por nuestra tosudez, por nuestra falta de formación política y de compromiso con el pueblo y no con lo que es, son mis intereses. Así es. Bueno, aquí en San Francisco de Macorís, la ADP ocupa las oficinas. De la Dirección de Educación. Estaba ahí el presidente regional de ADP, Sisto Gavín, y la directora regional, Mariel Santo, donde discutían en la entrada del de ministerio, de las oficinas regionales, sobre los planteamientos que ellos le quieren hacer a, a la dirección y ya estaban ocupadas, era demasiado maestro, Franz, ocupaban las calles y ocupaban la, las oficinas. ¿Qué reclaman? Bueno, muchísimas eh, escuelas sin terminar, otros planteles escolares en malas condiciones, el suministro de recursos eh, que no llega para los suministros de las escuelas, en fin, son reivindicaciones viejas que se, vive, se viven día a día recordando nuevamente y ahí están los profesores en pie de lucha, Mira, exigiendo. Eh, yo entiendo que Sisto Gavín ha tenido bastante participación como gremialista y entiendo también que él es el representante de los maestros, no debieron de hacer ese tumulto, ni tampoco, que entrara, ni tampoco exigirle que entrara todo el que cupiera, porque la verdad que... Una comisión que, que lo so, representara. So, ahí no se, yo creo que ahí no se trató... Eh, no, ni se entiende nada. Ni si, se entiende nada. Ahí no, no creo, como tú No dices. era necesario, no era necesario. Una comisión que entrara que representara Además, a lo Además, no se puede crear el precedente donde tú le digas a la autoridad que debe de preservar el orden y el buen comportamiento que no se le custodie. Claro. Y ellos deben estar ahí porque entonces tú le quitas el arma, el, lo que es la protección a la, a la directora y al, y al edificio. ¿Las oficinas públicas? Sabemos que los profesores son gente decente, porque no pueden presentarse como, como un pandillero. cualquiera. Pandillero. Pero creo que se le pasó, creo que deben de tener en cuenta que si hacen la, el recorrido hacia la gobernación o hacia educación y se le está... Pero atendiendo, suba el presidente, que es esto, y lo que componen el equipo de negociación, si es una negociación, suben, el que está afuera debe saber que ustedes son la gente más idónea para que los representen. Claro. Si hay esa duda, ahí hay problema, sí, porque sí, entonces sí. no hay dirección. Ahora, parece ser que parte de la protesta era ocupar las oficinas, parece ser. Pero, ¿qué, qué, qué provecho o qué sentido tiene? Verla, qué bonita la oficina, y que está ahí, y que... <ríe> no, no, no, Sería... ¿verdad? No, en la próxima, profesor, ahora, resisto, Gabín. Ahora, Francis, el edificio, de el, edificio, el edificio de la gobernación ha estado caliente ayer, porque también los moradores de... ¿De, ¿De Santa Sur, Ana? De Santa Ana, cogieron para allá a protestar, eh, en bueno, el mismo espacio... Sí. sí, porque ahí está la gobernación, ahí está el Ministerio de Educación, yo, ahí está pasaporte. Bueno, yo entiendo que la ADP, lo ocuparon. la ADP tiene muchas demandas, que la que el Ministerio de Educación tiene muchas ausencias de cumplimiento. Sí, sí, sí. Y estamos en espera de muchas de ellas. Hemos presentado aquí múltiples ocasiones escuelas, cómo están las escuelas, escuelas en mal estado. Hemos presentado aquí la denuncia de que no le está llegando el dinerito de sostenibilidad, de autosostenibilidad que se requiere para las muchas escuelas. Y hablamos de que se escucha o de que se sabe de que llegó en febrero del año pasado, de que otra parte en noviembre, que ahora creo que se recibió algo, Así no debe ser porque se supone que mensualmente hay costos que lo están cubriendo los maestros para poder ser sostenible. Eso nosotros acompañamos en el reclamo al ADP y otras reivindicaciones que tienen ellos pendientes. Pero el ADP debe de una vez y por todas tener control de su propio organismo. Y si van a hablar con una, rec... en una oficina donde caben apenas seis personas, mala directora, deben, no deben de someter ese edificio a ese nivel. Para que sus reclamos no, no, no, Mira, no se hagan relajos. Y, y con respecto al Barrio Azul, que el presidente de la Junta de Vecinos ayer, con Carlos, eh, mandaba o invitaba a que fueran a la gobernación, Respecto a estos edificios que de hecho no, no teníamos información. Eh, eh, se están poniendo bien. Parecía, Francis, se están poniendo parecía viejos que lo ahí. estaba haciendo un constructor privado, no que era público, del sector público. Se están poniendo bien. No sabemos con qué objetivos fueron construidos y para cubrir qué necesidades. Si eso está ahí y tenemos el número de familias en Barrio Azul que deben ser sacados de ahí. Y definitivamente no permitir que nadie haga siquiera un anafe en esa zona. Porque son las zonas de, ver, de verdadera vulnerabilidad en San Francisco. Y eso tiene años. Y políticos van y vienen y prometen y dan y, y lo mismo. Y se inunda, hay desastre, hay de todo. Pero que se haga con responsabilidad. Y si hay la oportunidad de mover familias, que se les instruya cómo convivir en ese tipo de vivienda donde estarán colectivamente viviendo, busquen la manera de solucionar el problema del Barrio Azul. Gracias, amables televidentes. Seguimos aquí en el Café Caliente y como habíamos prometido, tenemos en la segunda entrevista a dos amigos comerciantes, y, y uno de ellos comerciante y colega abogado también, pues Juan María García es abogado comerciante, y NG, que es mercadólogo, administrador de empresa y que es exitoso en su área de negocio. Buenos días, vienen a invitarnos, ¿verdad?, a una actividad que tiene la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte. Sí, gracias, a todos ustedes, Julio, de antaño, como decimos, sí, sí. y a los amigos televidentes que día a día amanecen con de mañana, formándose realmente en la realidad que ocurre a nivel del mundo. Así es. Ciertamente agradecemos eh, y aproveché este medio en la mañana para reiterar la invitación a las actividades. Primero vamos a hacer un preámbulo, sí. o sea, a la Cámara de Comercio, dentro de su celebración de los 76 aniversarios wow. que ya tenemos como ya institución. Tiré. La directiva eh, coordinamos realizar. La verdad que es una institución madura. Eh. <risas> eh, se planificó coordinar una serie de actividades que fue aperturado el jueves pasado con una eucaristía ahí en el salón de la, de la Cámara de Comercio, donde hubo una gran participación. Luego pasamos el viernes, precisamente de lo que, que hablábamos al principio, eh, formalízate. Es una actividad también muy, muy participativa. Realmente ya el, el comercio, tanto micro, pequeños y grande, eh, ya está cogiendo conciencia de que debemos organizarnos. Una empresa organizada persiste. Una empresa organizada tiene futuro. Una empresa organizada tiene los medios de llegar a las oportunidades que realmente ofrece el mismo Estado a las empresas que están organizadas. Correcto. Yo siempre he dicho que se entienda bien o se entienda mal el gobierno ha estado haciendo una serie de visitas sorpresas, que no, no son sorpresas nada, porque realmente las sorpresas son distintas a lo que se hace el gobierno. Pero uh -huh. de una manera u otra, eh, parte de esa, de esa visita sorpresa, los grupos cuando están organizados, de una manera u otra, directo o indirectamente, se benefician, porque hay préstamos, pero se les presta lo que están agrupados y organizados. Usted no ha observado en ningún momento de que el gobierno le presta a una persona física. Ramón Pérez, eh, tanto millones de pesos. ¿no? Si estamos organizados con los estamentos, su rito o está sea, cumpliendo con toda la regularización de la constitución de una empresa. Bien. Yo creo que debemos cada día organizando aún mejor para tener un, un país un poco organizado. Eso fue el viernes. Bien. Ya el domingo realizamos lo que la asamblea anual de la Cámara, exclusiva para miembros y directivos de la institución. Y para finalizar, lo principal es hoy, a las 7.30 de la noche, donde tendremos una importante conferencia con el licenciado Roberto Santana, ex director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actual presidente de la Cámara Dominico-China en República Dominicana. Y creo que tener a Roberto Santana, una persona con mucha experiencia, y ciertamente... Todos sabemos, los dominicanos, que República Dominicana hemos llegado a un acuerdo con la República China, eh, de acuerdos comerciales de doble, de doble vía. Y yo entiendo que las informaciones que nos va a traer Roberto Santana en el día de hoy es interesante, porque ya estamos envueltos en ese acuerdo. Claro. Yo entiendo que debemos sacarle beneficio. Y es bueno destacar que muchas veces, muchas veces alguna persona a nivel del país que no vas a dar China, no, China no va a dar nada. China sí. lo que baja es, vamos a compartir, vamos a intercambiar, venderle de lo que producimos en Dominicana y comprar lo que ellos también producen. Ah, ahí me surge la pregunta, ¿están los comerciantes franco-macorizanos preparados para aprovechar las ventajas comerciales que ofrece China? Lógicamente porque el, el país eh, permanentemente el empresariado y el Estado no mantenemos importantes producto, por ende creo que ha sido un acuerdo importante sabemos de que China es una potencia que incluso ha estado en guerrilla con Estados Unidos porque China se le está filtrando o sea, ha tenido una, un, un empuje a nivel empresarial, a nivel de producción, a nivel de tecnología y a nivel de todo lo que se consume a nivel del mundo y directamente ha habido, ha habido conflicto porque sabemos de que Estados Unidos Siempre se ha querido mantener en primer nivel en todos los sentidos Por ende, el crecimiento enorme que ha tenido China Yo entiendo que ha estado enfocando a nivel del, del mundo Por ende, creo que la República Dominicana debe aprovechar esa coyuntura Y no solamente comprarla a China Sino que el Estado Dominicano también y la empresaria debemos prepararnos Para poder venderle por lo menos algo a China Porque indiscutiblemente la población de China Aquí podemos sembrar prácticamente el país de un solo producto y se lo consumen en, en, en dos días, sí. porque es una población de una población sumamente poderosa. Pero debemos iniciar, debemos continuar y fortalecer esas relaciones para el bienestar y el avance de nuestra nación. Es interesante eh, la relación chino dominicano o dominicana-china. Si que nos visita también, explícanos tú desde el ámbito de la colonia china, en San Francisco de Macorís, y como comerciante, esas virtudes, y sé que tienes un vínculo comercial porque ha servido hasta de intérprete y de relación comercial por el idioma en China. Sí, muy buenos días, Francis, muy, muy buenos días, Ingeniero Furio. Eh, para nosotros es un placer estar aquí y, como siempre, recordar lo, lo de la actividad esta noche, que es, eh, tenemos una charla muy importante que tiene que ver con las relaciones, es decir, los beneficios eh, de las relaciones dominico-china, para la región nordeste precisamente, es decir, eh, como comerciante eh, ustedes ven que China en el 2030, 2025, 2030, ya se visualiza como la potencia del mundo, ¿por qué es que China se ha convertido en la fábrica del mundo? Es decir, ellos han aprendido y han mejorado los niveles eh, de calidad eh, superiores, porque lo que pasa es que a veces, eh, a veces me preguntan algunos, Dominicano, algunos jóvenes me dicen: Venga, acá, pero eh, a, a veces yo compro algunas cosas chinas y, y, y hay algunas fallas, pero depende de la calidad, porque China te puede hacer la mejor calidad, te puede hacer como un Mercedes, te puede hacer un Apple, te puede hacer mejor celular. Incluso ya yo, China tiene eh, la tecnología 5G y esa es la disputa, porque el otro día una de las gerentes que estaba eh, viajando de Canadá para China la, eh, está la, presa. Sí, está presa. Porque, eh, ¿En Canadá? Sí, pero eso es un poco injustamente. Pero ya son cosas un poquito, tú sabes, eh, de la, la, eh, la una guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. Por eso es tan interesante que en nuestro país, al tener relaciones con China, eh, como decía nuestro presidente, ¿qué podemos venderle a China? Porque si, si los chinos quisieran beber chocolate, ustedes se imaginan, va, va, eh, faltaría el cacao, faltaría la producción de cacao para <ríe> nosotros satisfacer esa demanda. Es decir, que nosotros como productores... Nuestro país, nuestro pro, como productores, por ejemplo, de arroz, de piña, de eh, incluso si China, que le gusta com, consumir tanto arroz. entonces se imaginan que nosotros nos enfocáramos nada más? No alcanzaría la producción de arroz. No, no, eso chinos. no se puede es, hablar, de, porque eh, no la quitan. Exactamente. <risa> eh, pero el chino está muy interesado. Incluso eh, eh, eh, yo con los otros días estaba eh, visitando eh, Samaná y se está hablando de, ya de que ellos van a hacer inversiones eh, conjuntas con el Estado Dominicano de, de algunas vías de, de, de trenes, eh, de muelles, de mucha logística porque China puede hacer carretera, China tiene una tecnología que tenemos que aprovechar, ganar, ganar, por eso es tan interesante que, estemos, que mantengamos ese tema eh, tan interesante de vanguardia y aprovechemos esta noche que la charla es abierta a todo el público, a todos los comerciantes que quieran ir a la cámara, de, eh, la cámara de comercio y producción de la provincia de Duarte que está en la GAPA Hernández número 3 y también le invito a todas las personas que vayan a la charla y también se formalicen, se afilien a su registro puede, ¿Qué pueden esperar son, eh, los comerciantes que, que vayan a la charla? ¿Qué pueden esperar de esa conferencia? Porque es una conferencia. Eh, la charla conferencia eh, tiene un tema muy interesante, un tema de vanguardia, que son los beneficios, ¿no verdad?, de las relaciones eh, dominico-china eh, enfocada a la, la región del nordeste. Pero eh, el, eh, quien la va a impartir es un ex-rector de la UAS y una persona que ha revolucionado el sistema carcelario de nuestro país. Y también es presidente de la Cámara Dominico China, de la Cámara de Comercio Dominico China, que es el licenciado Roberto Santana, que maneja muy bien el tema ya. Sí, porque sí. él tiene mucho conocimiento Un, y había que hacerlo. Muy bien. Una sí. cosa, Juan María. <coughs> Hablando ya de Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, y tú has importantizado el por qué registrarse. Y el por qué, como yo digo, hacerse visible como comerciante. ¿Qué debe hacer el pequeño, mediano y grande comerciante para pertenecer a la Cámara? Perfecto. Eh, quiero aprovechar antes de darte respuesta a esa pregunta. Eh, fui a preguntar ahorita. Hay tres puntos neurálgicos que la gente se usa, no, no ha dicho, por ejemplo, ni, ni el lugar, ni la hora, ni qué es cuesta la conferencia. Tres puntos importantes. La dirección de la conferencia es en la calle Gaspar Anda Número 3, justo al lado del parqueo Caribe Tour. Bien. Precio para participar, totalmente gratis. Está bien. O sea, usted puede participar, no va a pagar cinco centavos. Bien. Y, importante, en esta oportunidad, y aprovecho la oportunidad también para dar las gracias al licenciado Eugenio Vargas, uno de los ejecutivos de empresa que fue la persona que ha he hecho el enlace, ¿sabes qué Eugenio? No? Sí, fue es parte del equipo. También con de la cámara de comercio dominico china. Y vamos a aprovechar incluso firmar un, un acuerdo eh, a nivel de cámara a cámara, porque a veces usted como empresario eh, ve tantas informaciones en los medios de comunicación que República Dominicana tiene un acuerdo con China y que ya China es de República Dominicana, ya podemos ir a buscar lo que sea da, a China. Y Eres eso de, comerciante, tienen el registro, y va a ir directamente tu, sin, sin eh, pasar eso nosotros, por tu China, cámara. si llaman para China a comprar, y se va un grupo a comprar sin orientación, sí. sin nada, sin un guía, y cuando llegan allí, a un, una nación que usted no encuentra, una cosa tan Encontra grande que, Entonces, aparte del acuerdo que vamos a impactar ambas cámaras, también Eugenio va a aprovechar... De tratar de proponer, de conformar una cámara, como está Santo Domingo, cámara china, República Dominicana, pero va a ser cámara china, con la provincia de Duarte. Ah, oh, excelente. Y vamos a tratar de hacer de esa, esa propuesta para que se la bueno, conformalizamos. aquí hay una colonia china importante. Sí, esta y noche. ¿Cuáles son los beneficios que, que Julio preguntaba ahorita? Bueno, nosotros cuatro vamos a China, vía esa cámara. Nosotros llevamos ya la orientación eh, Cámara a cámara eh, Van cuatro empresarios Que están interesados en X, X y X producto Cuando llega a China A una oficina o allá lo están esperando Para llevar directamente A los fabricantes De mayor cuantía Donde pueda conseguir buen precio Para beneficiarse usted como empresario Pero también beneficiar a la nación Y por ende beneficiar a los consumidores porque cuando usted compra un producto a buen precio, que usted se defiende de comprar con buena calidad y buen precio, usted también va a beneficiar lo que son los, a los, a los consumidores, porque va a adquirir un producto que va a poder bajar aún más el precio. Vamos a la pregunta de, de inicio que Francia me hizo al principio. Para usted formalizarse, lógicamente, primero debe, debe tener una empresa, luego usted... Va a Jonape, que usted sabe de eso, sí, sí. usted registra su nombre, en caso de que en una sociedad eh, comercial, si es una fábrica usted va a registrar su marca de, de, de, de, sí, de, okay. de, su, de su producto, luego usted va a la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Duarte, saca su registro mercantil, que es prácticamente uno de los puntos neurálgicos para usted continuar la compañía, es como yo siempre he dicho, el registro mercantil es como cuando a usted le nace un niño. Ese es el nacimiento. usted claro. va a la fuerza sí. Civil y saca su, su, su nacimiento. Ya usted existe como persona. Eso ocurre con las empresas. Cuando usted tiene su registro mercantil y hace la programación y el proceso legal, ya usted para el mundo, con un R&C, ya usted existe como una empresa formalizada y tendrá las oportunidades que real y efectivamente se le brinda. Vía el Estado Dominicano. Muchas gracias por la visita, muchas gracias por la invitación en la cámara, Americana, pues, en la cámara eh, de, producción, de producción de comercio de producción de la provincia. Cámara de, Grande, de comercio y producción ya, ya, de ya, la, provincia la, la provincia Duarte. De la provincia Duarte. La charla conferencia Roberto Santana y los beneficios de la relación o del comercio con China y la región nordeste. No se mueva, regresamos en breve y gracias a nuestros invitados por venir. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y recordarle que hoy a las 6 en el Polideportivo Juan Pablo Duarte se estarán impartiendo instrucciones de Zumba dentro de la Semana Saludable. Y a las 7 y media estará la doctora Julie Carlos Flete, cardióloga, en el programa Tocando el Fondo, el Canal 12 de Telenor. No se lo pierda. Y recordarle que el viernes a, la 3, a las 9 de la mañana estará conociendo tu cuerpo, eso es personalizado, asunto de salud, señores, ahí se estará midiendo, pesando, dándole la dieta que usted necesita personalizadamente. Este operativo sobre salud, dentro de Semana Saludable, no se lo pierda. Y a ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias. hemos cumplido por esta mañana nuestro compromiso y mañana será otro día. Recuerden que estamos en Semana Saludable. ¡Feliz día a todos!